Que fue descargada la EFICAR y los agentes involucrados en aquel hecho que ocurrió precisamente en una peluquería en Villa Vásquez hace un tiempo. No sé si ustedes recuerdan que se hizo virar en las redes sociales un video donde se veía como lo, eh, unos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público que llegaban a esa peluquería. Observen ese video ahí en pantalla para que ustedes me digan si aquí pudiera existir o no algún tipo de prueba. Yo quiero hacer remembranza de ese video. Vamos a verlo ahí, por favor, miren. Esos jóvenes están en esa peluquería que ellos laboran. Qué propiedad de uno de ellos ahí. Miren, ellos están ahí trabajando. Observen ustedes cómo llega precisamente la representante del Ministerio Público ahí llega precisamente a ese lugar. Ella llega ahí. Observen cómo los jóvenes están trabajando recortando ahí a dos personas no está ahí, mira otro, luego ahí empieza otro a hacerle el cerquillo al otro, que están ahí, están normalmente un día de trabajo en una peluquería. Observen ustedes ese video. Un día normal en la peluquería. Ese video se hizo viral en las redes sociales. Eso se dio a conocer eh, a nivel nacional e internacional. Mire, observen ustedes eso ahí. Ese video... Se ve cómo el Ministerio Público llega. Precisamente ahí, agentes de la DNCD, se da una pequeña discusión ahí de un momento a otro. Se ven cómo ellos, ahí en esa imágenes le colocan alguna sustancia y a esos jóvenes. Pero, ¿qué pasó? El Tribunal Colegiado, precisamente de Villa Villavasque, tomó la decisión, luego de que el Ministerio Público retirara la acusación... ...alegando falta de prueba y mala instrumentación de lo que es la acusación. Ese es un video, mírenlo ahí. Ahí ven los agentes, miren cómo llega uno, miren cómo pasa un agente. Miren cómo están ahí, cómo ellos se, quedan echando, se echan a un lado como si nada, normal, en cuestión de respeto. Miren ahí cómo ellos levantan los brazos para permitir cualquier requisa que se pudiera llevar a cabo en ese lugar. Observen ustedes, observen ustedes, ellos se mueven para que la, los agentes puedan actuar... Ese era en ese entonces todavía la, los pasados. Miren cómo lanza en el tanque una cosa a ese agente que está ahí en la puerta. ¿Vieron ustedes cómo lo lanzó? Observen cómo otro va a pasar ahí delante. Observen las imágenes, miren. Observen esas imágenes, miren ahí. Ahora ellos llaman al Ministerio Público, pero ya ellos tiraron en el tanque una, una sustancia ahí. Observen ustedes. Luego ustedes van a ver cómo yo caminando. Miren el otro joven que está ahí al lado, mírenlo ahí. Ese otro agente. No son, es bueno que se sepa. Mire, miren cómo se están parando ahí uno en un lugar. Miren, ver el otro caminando ahí. Miren ahí cómo va caminando hacia adentro. Me gustaría ver si pudiéramos ver la llegada del Ministerio Público, que sería muy importante en esa parte. Ese video se hizo viral, pero reitero. El colegiado de Villavasque entendió que luego de que el Ministerio Público retirara la acusación por alegada falta de prueba y mala instrumentación de la acusación, el tribunal colegiado precisamente de Montecristi descargó precisamente a esa señora que va entrando ahí, que ella es fiscal. La señora Carmen, precisamente, es Ficar Carmen Lisset Núñez, junto a varios miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas implicado en la colocación de una sustancia narcótica en una peluquería en el municipio de Villavasque. Señores, miren cómo el joven está ahí mirando y salió a hablar con ellos. El joven que está viendo todo el propietario de la peluquería. Yo creo, yo creo, que estas son de las cosas que tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos, señores, ¿Y a dónde está la justicia? ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo se malinstrumenta mal un expediente? Y luego hay que retirar esta acusación. Eso, mire, no cabe en cabeza de nadie. Eso no cabe en cabeza de nadie. Pero ya ella fue descargada debido a la malinstrumentación del proceso y que el Ministerio Público de esa zona se atrevió mire, a retirar la acusación alegando falta de pruebas. Instrumentación de la acusación. Al parecer, el refrán popular que dice, entre bomberos no se pisa la manguera, aquí se dio. Eso es así. Quiero hacer remembranza de ese video. Vamos a verlo ahí, por favor. Miren. Ahí se ve cómo llega la policía e intenta revisar, y se ve ese policía de la derecha como deja caer algo en el zafacón. Esos son agentes de la DNCD, todavía la fiscal no ha entrado, y se ve ese otro agente tirar un objeto extraño también a ese tanque, ese contenedor que no se sabe si es de basura o de qué. es lamentable, dos jóvenes que están trabajando de una comunidad pobre, una comunidad con, de, donde el desempleo es muy alto. Esas son las cosas que hacen que, que jóvenes en nuestra sociedad no no se motiven a trabajar porque a, si ellos fueran delincuentes quizás esos agentes ni se acercan por ahí pero como son jóvenes que están trabajando que se están buscando el peso a eso sí ellos eh, los persiguen todavía la fiscal no ha llegado al establecimiento ese es el propietario o uno de los propietarios de la barbería y él le explica que tiene que ellos tienen cámara ahí llega la fiscal se ve como esta fiscal todo eso que ella está haciendo ilegal le quita el celular se lo devuelve porque se da cuenta de que de que las cámaras la, la, la está grabando Los jóvenes actualmente están presos, pero hay mucho movimiento en esa comunidad, aparentemente se va a protestar, aparentemente el pueblo va a tomar represalia contra estos agentes y esta fiscal. Muy lamentable, esperemos que la justicia tome cartas sobre este asunto y que... Esperamos la pronta destitución de estos agentes y de esta fiscal y encarcelamiento también. Esto es un abuso, señores. Esto es un abuso. llegar a este establecimiento sin una orden de esta forma ellos están tranquilos ahí porque saben que la cámara los está grabando pero imagínense ustedes lo que hubiera sido de esos pobres jóvenes si esas cámaras no estuvieran ahí ella le está pidiendo a él que le entregue la cámara, que le, entre, que le entregue lo que se grabó en esa cámara no saben qué hacer esos eh, agentes no saben qué hacer ni la misma fiscal aparentemente ya saben en el lío que se metieron Entre bomberos no se pisa la manguera. Aquí se dio. Eso es así.